el honor de compartir la mesa a la izquierda la actual presidente de la sala de sur bonaerense, Natacha Mell. un fuerte aplauso es poeta, escritora, documentalista profesora de acero así que una mujer muy talentosa la autora del libro Marcó la después vamos a hablar de la de ella. A mi izquierda, el poeta Norberto Caluy, de Willy, calentoso escritor. Y bueno, voy a comenzar dándole eh, la palabra a la conductora del evento, Natacha Mé. En esta oportunidad eh, tenemos el gusto de presentar el libro Una mujer, un mar de del artista Arjona Delia, socia y colaboradora de la SADE SURBONerense Delegación Bernal Quilmes. Arjona Delia es una prolífica escritora que desde sus blogs sumamente visitados día a día nos propone temas diversos en una poesía clara y directa. Arjona Delia es el seudónimo bajo el cual escribe y pinta Delia Ester Lescano, nacida en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Con dicho seudónimo ha producido numerosa cantidad de poemas de variada temática, utilizando sus propias vivencias como fuente de inspiración y con el que ha firmado su reciente producción como artista plástica. En su libro... Arjona Delia nos acerca una descripción de sí misma que nos señala el lugar desde el donde mira el mundo y cómo lo interpreta. Su poema, Soy así, es toda una declaración de principios. Soy muy sincera, mujer soñadora, mujer madre, poeta y escritora. A veces rujo como una leona y otras soy como una gata mimosa. Me gusta ser libre como el viento, y tener la calma que posee el mar A veces río, otras veces lloro Soy tormenta y soy huracán Una mujer, un mar en calma es, el primer, es su primer libro impreso en papel El mismo se centra en la temática de la mujer como sujeto En sus relaciones con el mundo doméstico y el mundo exterior Privilegiando los sentimientos, las vivencias y los afectos no es casual que se presente un 7 de marzo, en vísperas del Día Internacional de la Mujer. Su aparición pública este día es regalo y homenaje a todas las mujeres. El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Este año con el lema, Igualdad para las mujeres, progreso para todos. Con la arroba, marcando el Todas y Todos, queriendo superar el machismo del lenguaje que para los genéricos se utiliza siempre el masculino. Este lema subraya cómo la, eh, este la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el respeto total de los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la pobreza son esenciales para el desarrollo económico y social. También destaca el papel clave de las mujeres como agentes de desarrollo. Según palabras de Mahatma Gandhi, la mujer es la compañera del hombre, dotada con la misma capacidad mental. Si por fuerza se entiende el poder moral, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre. Si la no violencia es la ley de nuestro ser, ser el futuro está con las mujeres. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes, como artífices de la historia, y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. La idea de un Día Internacional de la Mujer surge al final del siglo XIX en el mundo industrializado, un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. Desde esos primeros años el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una nueva dimensión mundial para las mujeres y ha contribuido a que la conmemoración sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica. El Día Internacional de la Mujer es cada vez más una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos de la mujer. En este marco, saludamos la aparición del libro Una mujer, un mar en calma, que se instala como un homenaje a la mujer, con mayúsculas. En él, la mujer está representada en diferentes facetas, a través de cinco secciones, mujer, mujer enamorada, Mujer Madre, Mujer Amiga y Mujer Libre. Cada uno con una temática diferente que es el eje del capítulo. Y además, están bellamente acompañados por reproducciones de cuadros de la autora, de ella misma, alusivos a dicha temática. Observen, a mi alrededor van a encontrar estos cuadros tan bonitos que son eh, la presentación de cada, de cada capítulo. El pincel de Arjona Delia nos llena de colorido en un diseño de estilo moderno que sirve de introducción a cada sección de poemas. Sus poemas, de factura directa y sensible, nos sumergen en un mundo de experiencias y sensaciones. Nos proponen reflexionar y actuar o se instalan en el universo del recuerdo. La sección Mujer nos ubica dentro de una problemática general, de la necesidad de ser reconocidas y valoradas, sintiéndonos compañeras del hombre en pie de igualdad. Y asimismo, reivindica a esas mujeres de antaño que tanto lucharon por nuestros derechos, dice Arjona Delia. En este día de marzo, en el mundo las recordamos, unidas y con esfuerzo, ser reconocidas logramos. O también, en su poema, a la mujer trabajadora, a las mujeres que trabajan fuera y dentro del hogar, sin domingos ni feriados, sin descanso y sin parar. Hacen esfuerzo doble y el salario es marginal. ¿Por qué en este siglo XX la paga es tan desigual? Que la igualdad de género sea una conquista más. Si estamos juntas y unidas, lograremos la equidad. La sección Mujer enamorada es un himno al amor de la pareja. En ella rescata vivencias personales, recuerdos y sentimientos y se nos muestra como alguien para quien el amor es pieza fundamental en su vida. Nos dice Arjona Delia, después de amarnos compartimos la almohada. Una tenue luz del sol ya entra por la ventana. Nos miramos a los ojos sin decirnos nada. Hemos vuelto a amarnos, como cada mañana. O también, con caricias y besos sellamos el encuentro. Los lirios, mudos, observaban en silencio. Con el beso, la promesa de un amor eterno y de estar juntos juntos a donde nos lleve el viento. O aún, un, un, puedo con un simple beso convertirme en prisionera, un escalofrío me recorre y mi corazón late con fuerza. En esta sección aparece también un poema narrativo que difiere de la temática más intimista del resto del capítulo. Se llama Una voz en el teléfono y comienza así. Una voz en el teléfono todos los días me llama. Un señor que no conozco me ha dejado enamorada. La sección Mujer-Madre está dedicada a la madre en general, en abstracto, pero fundamentalmente a la madre de Arjona Delia en el recuerdo, donde nos escribe vívidamente momentos de la infancia. Nos dice en su hermoso poema los recuerdos de mi madre. Cuántos bellos recuerdos que tengo de mi madre, las tortas fritas que hacía y los fideos como nadie, el pan tan calentito que a la mañana horneaba, el mate cocido con leche siempre nos preparaba. Que hiciera los deberes ella siempre me rogaba, para que tenga futuro siempre me aconsejaba. El capítulo sobre la mujer amiga nos convoca a recordar a esos seres que se convierten en hermanos del alma, que están en las buenas y finalmente, en la sección última, Mujer Libre, Arjona Delia habla del polémico tema de la violencia hacia la mujer. Allí cuenta, describe situaciones, pero pide que se tome conciencia y propone soluciones. Soluciones que parten de la valoración, el reconocimiento y que finalmente llevan a la libertad. Sus poemas aquí gritan. No calles, mujer. No calles. El silencio es quien te mata y te deja cicatrices de aquellas que no sangran. Y también merece estar en la cárcel el hombre que levanta la mano, pues quien aplica maltrato o con prisión debe pagarlo. Finalmente sentencia. Ni un solo golpe más permitas. Naciste para ser amada, ser respetada y protegida, nunca para ser maltratada. Bueno. Para terminar esta presentación, no me, queda, no me queda más que proponerles una lectura del libro Una mujer, un mar en calma, espero que lo disfruten. Muchas gracias eh, Natacha, realmente este, has... Hecho un recorrido por las 144 páginas del libro eh, en todos los temas que abarca, y además lo has hecho en forma excelente porque has interpretado hasta el espíritu de la letra, que es muy importante, no, no solamente leer la letra, sino interpretar con tu modulación lo que ha querido decir la autora. Te agradezco. Tu presencia es muy valiosa, muy importante para nosotros. Sos una mujer muy trabajadora en el ámbito de la cultura y bueno, te estamos agradecidos de que hayas venido a, a presentar este libro. Gracias. Un fuerte aplauso para Natacha Mel.